Si actualmente tienes un trabajo que sigues ganando lo mismo mes a mes y tu objetivo es generar más ingresos, tal vez no es culpa tuya, pero déjame decirte que no estás actuando de manera coherente. Mi nombre es María Inelda Cardona y yo te puedo ayudar, así como he ayudado a más de 100 mujeres a encontrar su propósito reprogramando sus creencias.